¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Los invito para que con mucha fe, con gratitud al Señor, iniciemos nuestra jornada alabando y glorificando al Señor. En un momento, cada uno haga su oración personal. Digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el Evangelio de San Marcos 3, 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso. Se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Arfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en la palabra este gesto de elección. En la Sagrada Escritura, el término elección es un término que es transversal. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos esa figura de la elección. El Señor que elige, Dios que elige, que llama, que escoge a unos. No soy vosotros los que me habéis elegido. Fui yo quien os elegí, dirá en otro momento de la palabra. Así que con gratitud a Dios por esta elección, respondamos al Señor, a esa misión que Él comienda. Porque Jesús los llamó, los hizo su com sus compañeros para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Hemos sido llamados con una tarea, con una misión. Al Señor se han dado las gracias, las alabanzas y que el Señor Todopoderoso nos llene su fortaleza para que hagamos bien la tarea que Él nos encomienda. Feliz día.